Rochindorra llevamos eh, más de siete años ya con un proyecto en el que juntamos niños, niñas de origen migrante de diferentes países que la mayoría de ellos llevan aquí poquito tiempo y los juntamos con, con chicos chicas de la universidad para que a lo largo de todo un curso escolar se, se junten entre ellos, se conozcan, se hagan amigos, se hagan amigas y se genere eso un vínculo de, de amistad que posibilite el desarrollo tanto de las mentoras como de los mentorados. Eh, hola, yo soy Camila, eh, tengo 11 años y ben, y vengo de Nicaragua. Ani Udanevar Nechiana, Onda Ruta Rana, Eta Urechendorra Projecto de Santunevan, Aureco Urtin, Universidad Eco Iracas Levata en Bichartes. Que es como una ayuda donde tú sales con tu, tu mentora a pasear cada una semana. ¿Manitacó y qué es que te ha Andy Batillanda? Porque el castillo te dijese un diagnóstico, un gurro diferente, neurólogo y pusieron bebaí a urbateras, contacto en jardín, está la agunero cotas un hecho no tenga usada, orden, ni pío hagause el castillo, e, arremana exhorturos, bebaí e, neurólogo agunero cotas un eti campo a veces planeas virtura ni sacó audo no estiene checo. Sí, porque nos seguimos muchos y hacemos muchas cosas. No es la primera vez que hago burre con ella. O sea, hemos hecho dos veces, eh, una vez justo antes de la cuarentena. En sí, al, hemos hecho, lo que hemos hecho era ir al churiurdin, al cine, a comer por ahí y todo eso. Pues nosotros empezamos el año pasado, es nuestro segundo año y cuando empezamos justo, empezamos un poquito antes de la cuarentena y ya después, bueno, al principio empezamos con quedadas y demás y luego ya pues empezamos con videollamadas y, y bueno, ya cuando pudimos pues retomamos y nos volvemos a ver. No, antes del proyecto no nos conocíamos y pues durante el proyecto nos empezamos a conocer y hablábamos sobre lo que nos gustaba y lo que no. Y pues eso. Yo no diría que es una una relación en la que una persona enseña a otra. No, yo creo que es una relación hacia la que se crea un espacio entre las dos personas y que se va construyendo ¿no? a medida que, que vas quedando y que vas hablando. Pues bueno, llevarnos bien, una confianza y no sé, ¿no? <risa> Como establecer una relación, como, de, como has dicho, ¿no? De confianza y no es solamente tampoco como quedar un día a la semana y ya nada más, ¿no? Como estar pendientes también, eh, cuidarnos, como a ver si, si estamos bien, como hacen los amigos, ¿no? Sí. Yo soy Hilary, tengo 12 años. Vine hace un año, casi con un mes. Y vine de Colombia. Eh, bueno, pues yo soy Gypsy, tengo 18 años y... y eso. <risa> el tiempo que llevamos haciendo el proyecto, la verdad es que ha sido bastante guay. O sea, yo he visto que... Pues también para mí ha sido un poco crecer, ¿no? Como persona también, porque pues, no sé... Estar con una niña que igual también lo necesita es bastante... Que es una buena oportunidad para ellos, pues para despejarse y pasarlo bien y así. Su personalidad me gusta. Mm, es divertida y puedo hablar con ella. Como que me desahogo más. Así era, va, bastante nerviosa en que se topó con Iván. Y Cristo, equipo super gusta de también. Igual, gusta a Christo, <muchas> Sí, yo animaría a la gente a hacerlo porque yo creo que les resultaría cómodo. Sí, tener un poco más de confianza y relación, claro. Ahora me junto más con la gente, me socializo un poco más que antes, mucho más. Sí, me siento más, no sé, más como más acogida.